Empezar por decir que descolonización eh, es un término al que corresponden diferentes categorías, o sea, es importante diferenciar entre palabras y conceptos o categorías. Y eh, las categorías se ordenan alrededor de este término de descolonización dependiendo de cómo entendamos la colonización, o sea, la descolonización se entiende como algo que depende de la manera como estamos conceptualizando eh, colonización eh, y colonización está muy ligada a la idea de colonialismo, ¿no? entonces lo primero que me parece importante que pensemos es cómo se puede entender o cómo se ha entendido de hecho colonización, colonialismo y cuáles son las estrategias para ese des de la descolonización y cuáles serían los sujetos que estarían asociados a esas estrategias de descolonización. Yo traigo eh, cinco, cinco encuadres, cinco maneras de, en las que históricamente y empíricamente se ha abordado la discusión sobre el colonialismo y la colonización. Hay muchas más, no, no creo que este, esta cartografía agote totalmente eh, el debate, pero sí es una cartografía que nos permite entender la complejidad y la heterogeneidad de la conversación cuando estamos hablando de colonialismo. El primer encuadre teórico es un encuadre que podemos ubicar eh, asociado a los procesos de independencia los llamados procesos de independencia del siglo XIX, eh, en esos procesos de independencia hay una conceptualización, hay una concepción de lo que significa el colonialismo y hay una serie de estrategias para eh, trascender, para, para eh, ir más allá del colonialismo. O sea, el colonialismo es una época, una fase, un momento con el que se puede romper, y la ruptura radica precisamente en la transformación de eh, ciertas instituciones políticas y de relación entre unos territorios y unas gentes, entre las metrópolis y las colonias. Ese modelo es un modelo eh, del 19 que enarbolan las élites latinoamericanas o las élites criollas mejor y en ese modelo pues eh, la el sujeto de la transformación son las mismas élites y lo que hay ahí es una, eh, digamos, una ruptura en términos de instituciones y de, de relaciones de sometimiento entre metrópoli y, y, y territorios coloniales. Ese es un primer encuadre, es un encuadre que tiene sus ventajas y sus desventajas, es un encuadre que nos permite, por ejemplo, eh, personajes como Simón Bolívar, o personajes como Martí, eh, que tienen unas, digamos, unos elementos interesantes y otros elementos eh, que son puestos en cuestión a la luz de los otros modelos que voy a, a presentar. El segundo modelo eh, o encuadre teórico con respecto al colonialismo es uno que está muy ligado al surgimiento de la teoría de la dependencia, en mediados del siglo XX, ustedes saben que la Teoría de la Dependencia es una teoría que surge como cuestionamiento de la Teoría de la Modernización y la Teoría de la Modernización es el anclaje del discurso del desarrollo eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Voy a volver sobre el desarrollo más adelante. Pero lo que me parece interesante señalar es que en la Teoría de la Dependencia también hay una conceptualización del colonialismo, y esa conceptualización parte de subrayar que el colonialismo es un sistema económico-político mundial que garantiza la acumulación capitalista de formas desiguales y heterogéneas, de ahí la noción de centro-periferia, y que la idea del subdesarrollo no lo debemos entender como una anterioridad del desarrollo, sino que el subdesarrollo y el desarrollo deben ser entendidos como una expresión histórica de un proceso muy particular que es eh, el colonialismo como sistema global y es el colonialismo entendido como un sistema que tiene eh, una acumulación originaria y el mercado como un dispositivo de despojo. Eh, dentro de la teoría de la dependencia hay otro concepto que me parece muy valioso, que es un concepto que no se encuentra en el 19, o no, no fue pensado en el 19 de esa manera, y es el concepto de colonialismo interno. O sea, no solamente en términos del sistema mundial eh, hay unos países o unas regiones eh, que están en relación periférica con respecto a los centros, sino que al interior de los países hay relaciones que reproducen esta lógica de centro-periferia y hay relaciones que subordinan ciertas regiones y ciertas gentes de los países a una, a una estructura de la dependencia y la desigualdad. El propósito entonces eh, que se deriva de la, de la teoría de la dependencia o cómo se puede eh, el descolonizar o la descolonización eh, pasaría por toda una, una, una estructura de sustitución de importaciones, la idea de que eh, hay que promover el desarrollo industrial nacional, eh, la educación y generar unas condiciones para que eh, estos países en relación de dependencia rompan con esa dependencia que está garantizada por el mercado eh, del sistema mundo. El sujeto de la transformación serían los representantes de la nación. Aquí no necesariamente tienen que ser las élites criollas. Los representantes de la nación pueden ser también eh, gente que, que venga de sectores más populares o más subalternizados, pero que tengan cierta visibilidad y cierta posicionalidad en términos del de aparato de Estado. La tercera está ligada a un momento que es el de las luchas anticoloniales en Asia y África y en particular hay un autor que me parece que encarna esta conceptualización del colonialismo de una manera muy, eh, muy productiva, muy sugerente, muy seductora. Eh, ese es Franz Fanon. Franz Fanon nos plantea que el colonialismo produce sujetos y produce sujetos, el eh, sujeto colonizador y el sujeto colonizado. O sea, el, el colonialismo constituye, produce a los sujetos coloniales, tanto al colonizador como al colonizado. Y es un, una, una dialéctica, cuando él recurre a Hegel, una dialéctica que es deshumanizadora de los colonizados y de los colonizadores. No solamente es un asunto, digamos, como de una dimensión, sino que Fanon está pensando en esas dos dimensiones. Si el colonialismo produce sujetos, eh, entonces nos encontramos con que los colonizados en Fanon no son simple exterioridad, sino que son literalmente interpelados, constituidos por el colonialismo, con todo lo que eso implica, con todas las estrategias que Fanon eh, describe en su trabajo. Por lo tanto, el colonialismo para Fanon es no solamente un asunto que desestructura sistemas de vida, memorias, dignidades, eh, relatos, ritualidades, sino que también constituye, o sea, uno estuviera eh, de alguna manera se, como... Eh, muy cercano a decir, bueno, ahí hay una lectura Foucaultiana, aunque esto, esto no es, o sea, eh, en el sentido de que eh, el poder produce, o sea, el colonialismo no solamente eh, impone, destruye, sino que también constituye, y constituye no solamente a los colonizadores, sino también a los colonizados. Entonces, yo quisiera subrayar que lo que estamos viendo con Fanon es una teoría de la colonización, que implica una conceptualización del poder, donde nos encontramos con una dimensión de la producción de sujeto, pero también con una dimensión de la producción de subjetividades. Por ejemplo, él habla de cómo en un momento del colonialismo, después de la desestructuración, hay unas identificaciones por parte de los colonizados con respecto al sistema y con respecto a los colonizadores, que Homi Bhabha después teoriza con el concepto de mimesis colonial, y es el deseo de ser como el amo. Ese deseo de querer ser, de el reconocimiento de la mirada del amo, de estar definido por la mirada del amo, eh, nos introduce entonces una dimensión del deseo, de la constitución de sujetos, subjetividades y deseos, en todo lo que está en juego con el colonialismo. Ahora, Fanon está en un momento de las luchas de, de, de liberación nacional, eh, las luchas anticoloniales africanas, y por eso él considera que este segundo momento, que es un segundo, un segundo momento de identificación con, debe ser eh, desandado por procesos de liberación nacional, anticoloniales. Y él está pensando en luchas armadas, o sea, él muere en el 61, es un mundo muy distinto del que tenemos ahora, eh, pero es una lucha que constituye nuevamente otras subjetividades desde la dignidad y desde la reimaginación, la renarración de la historia, la cultura, el pasado, el pasado de los colonizados, no pasa impunemente por el proceso colonizador, que en Fanon encontramos una conceptualización del colonialismo, que es una conceptualización del colonialismo que nos invita a pensar las densidades del poder, nos invita a pensar el asunto de cómo constituye y configura y cómo es eh, la práctica o la relación de los colonizados con respecto al colonialismo no es simple y llanamente el lugar de una resistencia desde una puridad o desde una exterioridad con respecto al colonialismo. La cuarta es algo que se conoce como teoría, estudios poscoloniales, años 80, 90, aunque se, se funda en un texto inspiracional de Edward Said, orientalismo, que es de 1978, en el sentido de que Said nos muestra cómo las geografías y las ontologías de Oriente, esos orientales exóticos a la mirada de Occidente, esas geografías semicivilizadas o bárbaras, con unas prácticas morales, sexuales, religiosas, eran fundamentalmente producto de un discurso de novelistas, de viajeros, de académicos, de científicos que habían configurado unas geografías y ontologías imaginarias y que al hacer eso había producido una radical distinción entre Oriente y Occidente. Occidente es el lugar no nombrado desde donde se imagina Oriente, y esa imaginación de Oriente dice más de Occidente que de los orientales y sus geografías. Esa es la contribución de Said, que encontramos en muchos otros académicos y en muchos otros trabajos, por supuesto, y esto no me lo tengo que inventar, no es sino leer la introducción de Orientalismo de, de Said, eh, la teoría del poder con la que está operando estos estudios postcoloniales es una teoría del poder que se funda en dos grandes teóricos. En Foucault, por un lado, y es el Foucault de la arqueología del saber, y el otro gran autor es Gramsci. Eh, ¿Y qué nos ofrece esa conceptualización del poder? Que el poder no es solo, o sea, sí es, pero no es solo, ni fundamentalmente, coerción, imposición y negación, sino que es, fundamentalmente, producción, produce y produce en el orden del de consenso y del consentimiento. Seduce. Eh, es, es, no es una sustancia que se posee sino que es fundamentalmente una relación que se ejerce. No es simplemente violencia física y dominación, sino esencialmente seducción, deseo, producción de subjetividades. La, la quinta, el quinto encuadre, y con esto eh, termino esta parte de, de lo de la descuadra, eh, des, el, des, la descolonización tiene que ver con el giro de colonial el giro de colonial es, es un proyecto más bien una, una opción eh, de colonial, es algo que pretende trascender el ámbito de la academia eh, es un proyecto intelectual y político que tiene unas especificidades y unas diferencias con eh, teoría postcolonial o sea, podemos decir que teoría postcolonial y giro de colonial, ambos son hijos de una época donde hay un descentramiento de Europa, pero hay matices y hay diferencias importantes para entender cómo, desde el giro de colonial, el colonialismo adquiere otras implicaciones. Eh, primero que todo, habría que decir que, eh, en giro de colonial hay una distinción fundamental entre colonialismo y colonialidad. No se piensa que sean la misma cosa. El colonialismo es algo más asociado a unas instituciones, una época, a unos tipos de dominación de unas gentes y unos territorios, y la colonialidad es más profunda y trasciende el asunto del colonialismo. Se puede terminar con ese tipo de dominación colonial, de colonialismo, y se sigue en el asunto de la colonialidad. Esa colonialidad es, por decirlo así, una, el lado oscuro de la modernidad. Y aquí viene un aspecto importante del giro de colonial, y es poner a la modernidad con el slash de la colonialidad. O sea, la modernidad no hay que entenderla ella solita, sino que hay que ver cómo la modernidad está co-constituida por la colonialidad. Eh, ese sistema mundo moderno colonial, eh, esa modernidad colonialidad, tiene diferentes dimensiones. Eh, está la dimensión política, eh, que se ancla en el concepto de Quijano, de colonialidad del poder, un patrón de poder global. Eh, está la dimensión ontológica, que incluso es una lectura de Fanon, eh, al pensar entonces cómo la colonialidad implica una colonialidad del ser y hay una dimensión nociológica o epistemológica que tiene que ver precisamente con la dimensión de la colonialidad del saber. Entonces, eh, ese es como el encuadre. Entonces, aquí colonialidad es un concepto más grande, más fuerte, distinto o diferenciable de colonialismo y es una cosa que también hace parte de nuestro presente.